Hola y muy buenas tardes. Bueno, pues pasado un tiempo, unos seis meses, no he vuelto a subir eh, vídeos al canal. Pero me ha llamado la atención eh, un vídeo que quiero hacer porque realmente llego tarde a la oferta que se acaba muy pronto. Bueno, pues sin demorarte más, vamos a ella y te presento la nueva herramienta que hay actualmente en el mercado que tiene vuelto loco a todos los marketeros y la herramienta se llama Wilderall ¿Qué significa? Es un constructor todo en uno. ¿Qué puedes hacer con ella? Bueno, necesitaría mucho tiempo para poderte explicar todo lo que puedes hacer con ella, pero vamos a ir a los precios básicos. Y te voy a explicar de qué se trata. Hoy estamos a 3 de julio y mañana, día 4 de julio, hora del este de los Estados Unidos, va a haber un nuevo update. ¿Qué significa? Que este precio que tenemos aquí de 9,90 dólares va a desaparecer. Y se va a quedar como vigente este precio de 29.90 y este precio va a aumentar a 59 o oh, 69.90 en dólares te explico para quién es este esta plataforma para toda aquella persona que tenga una idea de negocio y quiera tener presencia online por mucho que te cuente no voy a poder llegar a abarcar todas las necesidades. Pero imagínate que quieres emprender un negocio y necesitas tener una presencia online. Pero no solo es tener una presencia online, sino que después necesitas tener un sistema automatizado. Recuérdate de la ley 80-20. Vamos a optimizar el 80% y dedicarnos al 20% que realmente nos va a dar ingresos para eso te presento como herramienta básica que hoy termina esta promoción a la hora que estoy grabando son las 23 y 27 de la noche hora de Alemania pero en Estados Unidos pues hay una diferencia de 6 horas por lo tanto aquí en Europa a las 6 de la mañana esta oferta habrá desaparecido y lo que sería en Estados Unidos a las 12 de la noche, el update. ¿Qué vas a tener? Imagínate que te dedicas a hacer limpiezas a domicilio. Necesitas tener una presencia online donde a través de una publicación tanto en Instagram como en Facebook, LinkedIn o cualquier otra red social tú puedas promocionarte para que las personas te llamen, te contacten y adquieran tus servicios. Si tienes una peluquería y no tienes una presencia online, estás muriendo, estás perdiendo clientes. Si eres un profesor de matemática, de física, que conoces una cantidad insuperable de ejercicios, Puedes crear un canal de YouTube, pero también necesitas tener una presencia online y ofrecer después un sistema donde preparas a las personas para eh, presentarse a un examen. Si eres un networker, si quieres crear una red que se multiplique y que trabaje día a día, para ti necesitas tener una presencia online. En este mundo que está tan, tan, competitivo y todo el mundo ofrece lo mismo necesitas tener una presencia online para diferenciarte de los demás imagínate que haces un vídeo lo pones en youtube pero a la vez envías este tráfico desde youtube con un link o desde facebook o instagram lo envías a tu página web y aquí ofreces una membresía o un curso gratis si tienes una un una peluquería o un salón de belleza, que sería lo mismo, y quieres ofrecer tus servicios de pedicuri, frisúa, lo que es el peinado, preparación, lo necesitas. Si te dedicas a las manualidades y tienes un arte para coser ropa, para decorar sombreros, tienes que tener una presencia online donde puedas vender estos servicios. Si tienes una agencia de marketing, si eres un fotógrafo, necesitas tener una presencia online. Y me cansaré de decirte muchas cosas que al final no te las voy a poder contar todo. Quiero ir al grano, pero para que tengas una idea. Con este plan, que es el que te propongo para comenzar de 9.90, tú tendrías acceso al pixel perfecto, de Builder. ¿Qué significa? Que todo lo que tú crees dentro de una página web se va a adaptar y va a ser responsivo para que se vea en todos los teléfonos móviles, tablet y computadora. Puedes crear con este mismo precio páginas y subdominios ilimitados. Una página web tiene diferentes páginas internas. Una de ellas puede ser la página home, puede ser sobre nosotros, productos, servicio, formulario, contacto y puedes tener inclusive una membresía. Esas serían las páginas dentro de un dominio.com.de.es que tú compres. Y después tiene también subdominios ilimitados. Todo lo que pongas delante del dominio que tú compras, supongamos que tienes salondebelleza.com y si delante de salondebelleza.com tú pones oferta.salondebelleza.com, eso significa que es un subdominio que trata solo de ofertas que tú tienes para días determinados, por poner un ejemplo. Eso sería un subdominio todo lo que va delante del dominio que compras. En este plan solamente puedes conectar un dominio, pero tienes ilimitadas páginas y ilimitados subdominios. Un ancho de banda y de visitantes ilimitados. Te voy a poner un ejemplo. Muchas personas contratan o adquieren un servicio web en un hosting gratis. Imagínate que tú tienes una computadora y metes 100 programas en la computadora. Tu computadora va muy lenta. Y así pasa cuando tú adquieres un hosting que es gratis. Y aquí tendrías ancho de banda y visitantes ilimitados. Es decir, que no se va a saturar. Tendrías integraciones de tercero. Tenías Tendrías los SSTP incluidos, alojamiento local premio, un sistema de apoyo de ventas y de entradas. Y te voy a mostrar más cosas. Si tú vas a una página web y en esta página web no tiene el HTTP S, significa que no es seguro. Si tú entras a tu cuenta de banco vas a ver que tiene dentro del HTTP tiene una S simplemente este certificado de seguridad que es el que le da confianza al cliente al banco de que tú puedes entrar y dejar tus datos esto tendrías que pagarlo en otro plan con otro proveedor de servicios tendrías que pagarlo extra eso es muy importante vamos a ver todas las herramientas todas las características de este plan me cansaría de enseñarte todo lo que tiene dentro de ella. Sistema de caché automático, conectar un dominio, subdominios, páginas y sitio web ilimitado, embudos ilimitados. ¿Qué es un embudo ilimitado? Un embudo significa que tú puedes crear diferentes formas para llegar a tu cliente ideal. Por ejemplo, tú haces una publicidad en Facebook o en YouTube y de ahí lo envías a tu página web. Cuando estas personas llenan, llegan a tu página web se van a encontrar con un formulario de contacto donde tú a través de una imagen o un vídeo le vas a ofrecer tus servicios y vas a dejar un formulario de contacto. Si esta persona te deja su correo electrónico, tú puedes empezar a crear una relación y crear confianza con esta persona para después ofrecerle un servicio o la compra o la venta de algún producto que tienes puedes crear diferentes tipos de embudos de marketing con correos automatizados es decir recuerda 80-20 que vas a hacer vas a configurar una sola vez una serie de correos que se van a ir disparando el primer día un día después dos días después, y así vas a crear una relación y te puedes seguir concentrando en el trabajo, si tienes una peluquería o si tienes, eres un diseñador de camisetas, lo que te pase por la mente, ¿vale? Para tener contacto. Tiene tecnología de carga de páginas LightPad que se conecta rápido, que carga rápido, las imágenes se comprimen y la página se puede ver inmediatamente. Contador de acciones y estadísticas, verdaderamente arrastra y soltar. ¿Esto qué significa? Que tú coges una imagen y la puedes mover dentro de la página a la posición que tú quieras y así editar también el, los títulos y subtítulos. Se adapta a los móviles, es drag and drop. Más de mil plantillas en los diferentes nichos de mercados. Tiene Páginas de dos pasos de opt es decir, que las personas al registrarse les das la posibilidad de simplemente dan el correo y ya quedan registrados a tu lista de suscriptores. Tiene efectos para la ¿Esto qué significa? Las letras se mueven, las imágenes se pueden mover. Animación de desplazamiento. Tiene una galería de imagen incluida. Fondos para vídeo. Fondos específicos para el tipo de dispositivo, transferencia de sitio web, plugin de redes sociales, insertar códigos HTML en bus de venta prefabricado que ya están listos para ser utilizados. Integración con herramientas populares, email marketing. Herramientas de tercero como son Instagram, Facebook. Tienes pruebas para hacer pruebas A, B, estadística de conversiones, Puedes instalar el plugin, eh, lo que es el pixel de Facebook, para eh, después eh, hacer más promociones con estas personas. Temporizador. ¿Qué significa? Creas una oferta, por ejemplo, estás en la peluquería y tú sabes que el día más bajo de la semana, a lo mejor para ti es un miércoles. ¿Qué puedes hacer con esto? Pues tú das como un happy hour, como igual que si estuvieras en un bar que un horario determinado, tú tienes un precio mejor y así tú puedes eh, jugar a que los días más flojos se convierten en días de, de mucha venta. Tiene eh, proceso para hacer checkout, puedes conectarlo eh, online a través de Paypal, una cuenta de Paypal por ejemplo, y las personas te pueden pagar con Paypal y otras más Stripe también. Todo esto que está incluido en muchas cosas más, crea formulario, crea sitios web de membresía. Por ejemplo, si, si eres una peluquera y quieres enseñar a maquillar a la gente para una boda, pues puedes crear un, un, un sitio de membresía donde por un pequeño pago de 3 euros, 5 euros, para que la gente te empiece a conocer, tú puedes dar 5 o 6 vídeos de cómo preparar todo el proceso para una boda, el peinado de la novia, el peinado de la suegra, por ponerte un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Acceso ilimitado y ancho de banda, servicios dedicados, servidores dedicados con respaldo diario automático, cientos de vídeos y tutoriales, es decir, no necesitas ir a YouTube. Los vídeos están dentro de la plataforma cada vez que tienes una duda. ¿Cómo hago el menú? ¿Cómo hago el header? ¿Cómo pongo un código interno? ¿Cómo hago un seguimiento a través del pixel de Google, de Facebook? ¿Cómo puedo cambiar el color de la página? Todas estas cosas están incluidas dentro de este precio que te comento de $9.90 que para el día de mañana va a desaparecer. Realmente solamente... Realmente y solamente quiero hacer un vídeo hoy para presentarte y que no pierdas esta eh, oportunidad. Hay otras opciones para personas que, que ya quieren hacer más trabajos avanzados y eh, pueden venir y ver estos precios de $29.90. Y uh, si realmente no tienes una idea de negocio, no sabes qué hacer, pues simplemente contándolo a los amigos o promocionando este eh, sistema de hosting pues también puedes ganar dinero en eh, varios niveles. Para que tengas una idea, por ejemplo, compras el, esta herramienta, este sistema, 49.90, y tú a la vez lo puedes eh, promocionar para que las personas compren este sistema en su página web, y a la vez ellos sigan promocionando y tú ganarías una comisión por el uso de todas estas herramientas herramientas que es es mucho lo que tiene vale pues nada me despido de ti, tu amigo walter yuri y no dejes pasar esta oportunidad que no te vas a arrepentir tienes una garantía de devolución de 30 días yo no me lo pensaba en una oferta con, con una fecha tope que mañana eh, desaparecerá esta oferta de 9.90. Te sugiero que la compres, tienes 30 días para solicitar el reembolso, lo que es la devolución y también tienes 30 días para poder testarla. ¿Vale? continuaré eh, haciendo vídeos y subiendo con mucho más ideas porque creo que el mercado es grande y hay muchas personas que quieren trabajar desde casa que hacen servicios a domicilio que cuidan eh, ancianos que lavan ropa que, que planchan y hay para personas mucho más profesionales que quieren pues eh, enseñar a las personas a prepararse para un, para un examen dibujo, bodas, restaurantes, hacer los, los dulces, la decoración. Todas estas habilidades que, que tú como mujer o como hombre puedes tener si eres mecánico de, de reparación de coches, si eres mecánico automotriz o si eres un mecánico industrial, pues hay mucho, mucho para darte a conocer y que... Eh, las personas te vean como un profesional y empiecen a adquirir tu servicio. Sin más, se despide de ti. Una vez más, tu amigo eh, Walter Yuri.